otra vez qué obsesividad otra vez voy a primero porque si no sale en la cámara ya, hemos perdido la cuenta cuántas veces nos han chequeado Chequeado, chequeado, chequeado, chequeado, chequeado, cheque seguridad, y check, la y check, chica, check, mucho security check, mucho security check, Mucho check.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 Los asientos se ven muy decentes ¿Para qué sirven las llantitas? No se sabe ¿Cuál es el número? 39 39C es el 39C 39. Estos dos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 son de dos, otra y otra persona acá, uh -huh. otro asiento y en general los asientos están cómodos, eh, se reclinan hacia pues atrás un poquito, eh, después tenemos eh, la mesita, se desdoblan. El avión no se ve muy nuevo, que digamos, está pues, muy pues, y bien, hay individuales Hay programas eh, en inglés y en inglés pues, Vieron que aquí, aquí es un este, momento Y ahorita, bueno, pues, en general el sistema de entretenimiento está muy básico, y, este y pues ya, venimos a ver qué tal Un vuelo de 16 horas Es el más largo que estamos haciendo Hoy vamos a batir récord, un vuelo de 16 horas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 Saludos desde el estudio y vamos a estarle reportando todo lo que sucede en estas 16 horas. Bye. Los espacios de las maletas no son tan amplios como el Dreamliner.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 quebrar, es la del Tal o de el para aquí, unzan, frutita, una agüita y un crozado con queso y no sé si trae como pollo o algo así, mostaza, y los cubiertos.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 dando una horita y no se ve nada porque es de noche pero bueno, igual completamos el video después tenemos juegos La otra cosa que es este te sirve como control como control de juegos tiene sus, sus pads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 trajeron la segunda ronda de comida y para esta vez toca verdurita frutita más bien un rosan mantequilla de la niña picarona vegetales, huevito y esto quién sabe qué es Ahí hay algo raro horas volando y ya vamos a aterrizar en el aeropuerto de chicago ya tenemos la forma lista y ya todo listo los asientos de, se reclinan bastante decente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 si o si no, si hubiéramos sufrido y bastante. Porque los asientos si no están nada cómodos. Parecen unas obleas. Delgaditos, delgaditos. Y este es el baño de este Boeing 777. La verdad es que está muy castigado. Tiene lo básico, de tamaño está muy bien es algo de descuidado.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 Venimos a descansar, comer, comer. Nos comimos todo lo que nos dieron. Hubo no, comidas que nos Yo Creo que es paradójico porque creo que es de los aviones más feos, viejitos y descuidados que nos ha tocado, pero ha sido el mejor vuelo porque venía vacío. Porque venía vacío. Si hubiera venido lleno, no, no, no. Yo, yo estuviera chillando. Ay, bueno, pues ya se te en el video, que vienen muchos videos, información. Eh, para todos los que quieran ir a India, porque también aquí en la migración nos preguntaron por qué habíamos ido a India, entonces sí. los vamos a poner en un video.